Buenos días a todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía SIA de Artesanía de Colombia, los saludamos, les damos la bienvenida y les agradecemos como siempre su puntual participación en estas charlas Artesano Digital. El nombre de esta charla actual es Facebook, abriendo una tienda en papel. Hoy vamos a abordar temas como pasos para crear una tienda en Facebook, tipos de tienda y plantillas que mejor funcionan para los productos artesanales, administración y socialización en línea de la tienda, estadísticas de la tienda, políticas de publicación de productos en Facebook y consejos para promocionar la tienda en línea de Facebook. Por esta razón, hoy nos acompaña Luis Carlos Moreno, él es diseñador gráfico y desarrollador de medios audiovisuales y multimedia egresado de la Universidad por Cinta de Cuenta con amplia experiencia en desarrollo de estrategias de mercadeo digital, gestión de portales para venta en línea y desarrollo de contenido para redes sociales. Actualmente es director de mercadeo, gestionando canales de venta, pago, distribución y entrega de sus productos del emprendimiento Montes, Colombia. Luis Carlos, bienvenido nuevamente porque a todos les recordamos que Luis Carlos ya nos había acompañado en una charla artesano digital. Te damos las gracias por estar con nosotros y cuéntanos todo lo que tiene que ver con la tienda de Facebook. Hola, muy buenos días a todos. Eh, bienvenidos. Eh, para mí es un placer volver a estar acá con ustedes y poder eh, compartir, eh, digamos, el conocimiento que he adquirido durante estos años. Lo que vamos a, a ver el día de hoy es cómo Facebook se puede convertir en una herramienta. Puedo cambiar Cómo Facebook se puede convertir en una herramienta fundamental para um, dar a conocer nuestros productos y nuestros servicios. Eh, me gustaría comenzar digamos, preguntando por qué crear una tienda en Facebook. Estoy seguro que muchos de ustedes eh, ya han venido desarrollando algún trabajo de ventas o de estrategias de mercadeo eh, a través de Internet, pero, pero muy seguramente se habrán enfocado en otros temas como son eh, digamos, eh, portales en línea o marketplaces y pues actualmente Facebook se ha convertido como, como en un canal que va, puede permitir a la gente eh, dar a conocer estos productos o servicios en la audiencia que nosotros vayamos creando. A través, pues obviamente vinculado pues, a nuestro fanpage. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros podemos tener eh, si creamos una tienda en Facebook? Facebook es en este momento la red social con, con más eh, usuarios activos, podemos estar hablando de mil, o sea de millones de usuarios que están eh, conviviendo, interactuando pues en, en esta plataforma. Esto va a permitir que si tú haces un buen trabajo de, de contenidos, de, de publicaciones, de gestión de tus anuncios, vas a poder eh, incrementar fácilmente una audiencia a la cual le van a llegar tus productos. Obviamente, esto es soportado pues, por, por los usuarios activos que ya tiene la plataforma. Facebook nos permite también em, tener estos, estos contenidos y generar con nuestros usuarios una interacción, como nosotros vemos en cualquier publicación que tiene Facebook. Eh, podemos comentar, podemos compartir, podemos interactuar con likes, con me encanta... Entonces, estos contenidos que nosotros vamos a publicar en nuestra tienda o en nuestro fanpage van a tener una interacción eh, con nuestra audiencia. Otro de los beneficios que tiene Facebook como, como una plataforma para dar a conocer nuestros productos es la facilidad y el costo. Eh, muchas personas eh, pueden comenzar a trabajar en marketplaces que van a cobrar, eh, por ejemplo, algún... algún algún dinero por, por la publicación o por la venta de los productos o muy seguramente si tienen un, un e-commerce eh, este e-commerce va a tener que tener una gestión de desarrollo de logística un poco más elaborada y vas a tener que tener una pasarela de pagos que, eh, que también te va digamos a pedir un, un dinero o te va a cobrar algo por cada tra transacción que tú realices en Facebook lo que tú vas a, a lograr es poder iniciar el proceso de compra y ya sea completarlo en Facebook a través de mensajes que comuniquen al cliente con, con, el, con la marca o eh, iniciar la compra exhibiendo tus productos y linkeando estos productos a tu página web. Vamos a ver entonces eh, cuáles son los pasos para crear una tienda en Facebook. Eh, cuando hablamos de la facilidad, realmente estamos hablando de que son... Eh, pasos muy sencillos, eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esto va vinculado al fanpage, eh, para las personas que ya tienen eh, su página en Facebook y no han configurado la tienda o no saben cómo, lo primero que tenemos que hacer es ingresar al fanpage y en la parte superior a la, a la, a la derecha vamos a encontrar un botón que dice configuración, cuando entramos a Configuración, vamos a ver un montón de pestañas y, y de elementos. Eh, en, este, en este caso, solamente nos vamos a enfocar en la pestaña que está ubicada a la izquierda que dice Editar Página. Entramos allí y vamos a ver que Facebook nos ofrece como, como unas opciones de plantillas. En este caso, yo les estoy mostrando el ejemplo de del fanpage de Montes, yo ya tengo configurada la tienda. Les voy a mostrar cómo se ve en este caso. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio completo de crear eh, un, una tienda en un fanpage que ya tengo, donde no he configurado la tienda aún. Si nosotros abrimos el botón de plantillas, vamos a ver que Facebook nos ofrece una pues, variedad de opciones. Eh, la primera es compras. Esta es la que necesitamos para, para agregar la tienda, pero podemos ver que existen muchas plantillas enfocadas a diferentes eh, tipos de negocio. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, plantillas enfocadas para eh, contenidos audiovisuales, eh, para contenidos, por ejemplo, para organizaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, para una campaña política. Eh, si tú tienes un restaurante, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Facebook si tú escoges la Alguna opción de estas es enfocar el contenido o la visualización que tiene tu fanpage para que, para que se vea mejor la información dependiendo del negocio que tú tienes. En este caso, la opción que vamos a utilizar es la opción de compras. Si, si, si ustedes pueden ver, como yo ya tengo configurada la opción, eh, a mí me sale ver detalles, pero ya les muestro un ejemplo. De una, de, una, de una página que aún no tiene configurada la tienda, que es lo que vamos a ver nosotros. Entonces acá, estoy otra vez en la sección de configuración, en editar página, y donde me dice plantillas, me aparece plantilla actual, una plantilla estándar. Voy a dar la opción de editar, Vuelvo a ver otra vez todas las opciones y me voy a ir directamente a la opción de compras. Cuando vemos la opción de compras, vemos que Facebook nos da como todas las indicaciones de qué es lo que va a cambiar en la plantilla cuando nosotros activemos la opción. Lo que va a hacer Facebook es mostrarnos como elementos, botones que van a permitir que nuestros productos se visualicen de la mejor manera. Entonces, vamos a ver que va a generar unos botones que son botones que van a, um, nosotros los llamamos call to action. Esos son botones que, que invitan a la gente a tomar una acción con respecto a lo que están viendo. Y vamos a ver que nos va a plantear en, en la parte de la izquierda de nuestra de nuestro fanpage, una serie de pestañas con contenidos eh, relacionados a, a la tienda. Estos contenidos igual. Eh, Facebook los plantea de una manera cuando aplicamos la plantilla, pero nosotros podemos configurar y cambiar el orden de las pestañas, dependiendo de lo que nosotros queramos eh, comunicar. Hay personas que, por ejemplo, tienen la tienda, los productos, pero suben algún contenido nuevo que son videos, promocionales, alguna oferta. Entonces, ellos pueden ir configurando a medida que van cambiando los, o sea, la, a medida que va cambiando la información de la página podemos ir cambiando las pestañas y organizando el orden y la jerarquía de los, de los elementos que, que tenemos en nuestro fanpage. En este caso voy a dar aplicar plantilla. y, y bueno, en, eh, Pongo aplicar plantilla y Facebook me dice, bueno, eh, voy a agregar las siguientes pestañas eh, y me dice que el orden de la plantilla actual va a cambiar. Le voy a aceptar y listo. Me sale una opción eh, que dice, es una opción que tiene Facebook una vez que nosotros activamos la tienda, que nos recomienda cómo eh, como iniciar un recorrido de los cambios que se realizaron. Entonces, en este caso vamos a, vamos a dar clic en, en iniciar el recorrido Hola. y vamos a ver lo siguiente. Como yo les decía, eh, cambian algunos elementos dentro de, la, dentro de, la, de lo que estamos viendo. Una de las cosas fundamentales o más importantes es este botón que está acá, que es el botón del call to action que va a tener nuestra página. Este botón eh, nosotros lo podemos modificar o configurar dependiendo de lo que nosotros queramos. Eh, lo, lo más eh, lógico es que este botón vaya a decir compras y, y, y nos, nos dirija directamente como, como a, la, a la tienda. Ya les voy a explicar una cosa y es que nuestro fanpage igual sigue siendo eh, un fanpage de contenido. Nosotros vamos a tener el muro. Les voy a mostrar esto en la, en, en la página de Montes Colombia. Nos vamos a seguir teniendo eh, el espacio para nuestras publicaciones de la misma manera como lo veníamos teniendo, solamente que se agregan algunos elementos, como por ejemplo en el caso de, de Montes, en la parte inicial está la opción de tienda, donde salen los productos. Pero si nosotros bajamos, vamos a ver las publicaciones que hace la marca eh, pues, cotidianamente. Publicaciones de artículos, publicaciones de ofertas, eh, compartimos imágenes de nuestros clientes y, y así vamos generando un poquito de audiencia. Si nosotros queremos acceder eh, directamente al, como, como a la vitrina de nuestros productos, vamos a encontrar en la parte de la izquierda el botón de, la, de, de tienda. En este caso, en, en el ejemplo de Montes, está en el segundo lugar. Y en este que estamos creando, que es eh, de, un, de un proyecto que tenemos que se llama Granja Victoria, vamos a ver que este, este, esta pestaña de tienda se ubica ahorita en la tercera posición. Como estamos en el proceso de creación y estamos en el recorrido que nos da Facebook para, para conocer los cambios de la página, al momento de darle clic a tienda, nos va a salir una pestaña que es eh, Facebook pidiéndonos que aceptemos los términos y condiciones de las políticas para, para publicar y para subir nuestros productos. Aquí les voy a mostrar. Eh, digamos que eh, Facebook es una plataforma muy eh, que, se toma, que se toma muy en serio este tipo de, de términos y condiciones obviamente sabemos que los contenidos de, de, de las redes sociales pueden llegar a una gran cantidad de personas, eso incluye personas eh, eh, menores de edad, entonces los contenidos que, que, ellos, que, que ellos permiten que se suban y se publiquen deben cumplir ciertas normas, en este, en este caso vamos a, a, a ver algunas de las, de las políticas que ellos tienen, y yo voy a resaltar eh, las que, a mi manera de ver, son las, las tres principales con respecto a, a productos y servicios que se puedan ofertar en Facebook. Eh, pa, pa, pa, listo. Entonces, Facebook siempre, siempre que nosotros eh, hacemos una publicación, un anuncio, o o creamos una tienda para, para subir nuestros productos, se va a tomar el tiempo de, de revisar los contenidos para darle una aprobación. En este caso, ellos, ellos van a, a revisar, por ejemplo, que nosotros no estemos ofreciendo productos o servicios que sean ilegales. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de, de ventas de drogas o de contenidos que sean eh, prohibidos, por ejemplo, para menores de edad. Hay, hay unos elementos que son como productos o servicios para adultos. En este caso, Facebook tiene, digamos, ciertas restricciones en cuanto a... si sí se pueden promocionar, pero depende de la manera como lo hagamos. Las imágenes eh, que nosotros subamos, los contenidos van a ser revisados por ellos en cuanto a textos, en cuanto a contenido gráfico. Y ellos se van a tomar el tiempo para revisar esto y darnos la aprobación. Y ahí sí poder poder eh, cargar los productos o anunciarlos en, en, en este momento cuando nosotros creamos eh, la página y nos sale esta ventana podemos darle clic en condiciones y políticas para comerciantes y ahí ustedes pueden revisar eh, cuáles son los, eh, los requisitos que pide Facebook muy seguramente nosotros para el negocio de artesanías no vamos a tener ningún problema pero sí si, si, si les recomiendo que que se tomen el tiempo de revisar estas condiciones, estos términos, para, para digamos más adelante ustedes tener en cuenta si por alguna razón Facebook les está restringiendo algún contenido, ustedes puedan revisar y puedan estar como, como pendientes de por qué está pasando esto. En este caso voy a aceptar eh, los términos y condiciones y le voy a dar continuar. Lo siguiente que va a pasar, y esto es... Eh, un elemento muy importante en el proceso de creación de la tienda en Facebook y en este, en este momento voy a, voy a aprovechar para recordarles que todos los temas que estamos hablando ahorita eh, van a ser temas que se van a trabajar en las actividades de, de, artesan, de, de Artesanías de Colombia y, y con ello pues ustedes van a poder, si ustedes realizan las actividades van a poder participar en, en los premios que tienen que tienen que tiene el programa más adelante, al final, al final de, la, de la charla, eh, vamos a, a explicar cuál va a ser la actividad y cómo ustedes pueden participar en ella. Una vez que nosotros hayamos aceptado los términos y condiciones, eh, vamos a ver que, que nos sale una opción que es seleccionar el método de pago. Como ya les decía, esta opción es, es importante porque esto es lo que define eh, cómo se va a comunicar el cliente con ustedes una vez que esté interesado en un producto. Entonces, por ejemplo, nos salen dos opciones. Una es mensaje para comprar. Esta lo que hace es al momento de, de nosotros ver como clientes un producto eh, y estamos interesados en adquirir el producto, vamos a ver que el call to action que nos da la página va a ser escribir un mensaje a la marca. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo. En la página de Montes, yo lo tengo configurado con mensajes Digamos, si yo estoy revisando un producto, esto es lo que va a ver el cliente. Vemos que aquí en, en la parte de la derecha hay un botón azul. Es como el botón más grande que hay en la ventana que dice enviar mensaje. Una vez yo ya he revisado el precio, la descripción del producto, yo puedo seleccionar el botón. Y lo que va a hacer es como ellos ya tienen como un texto predeterminado, pero nosotros lo podemos modificar. Entonces, es eh, básicamente decirle a la marca que yo estoy interesado en el mensaje, en el producto y, y, y simplemente lo que hago es enviar el mensaje. Este mensaje le llega a la marca, como vemos acá. Y lo que hacemos es iniciar una conversación eh, en el chat o en la bandeja de, de entrada de la marca. Entonces, en este caso, eh, desde mi perfil, yo acabo de enviar un mensaje al fanpage de Montes donde les estoy explicando o donde les estoy diciendo a la marca que estoy interesado en adquirir este producto. Ya, yo como marca puedo responderles y eh, iniciar todo el proceso de compra. Entonces, esta es la primera opción. Esta opción es muy, muy útil para las personas que aún no han eh, desarrollado, digamos, eh, un portal de ventas aparte. Y que, y que por motivos de costos o de logística están iniciando eh, como, como en este proceso de ventas por internet eh, yo les recomendaría por ejemplo que, que lo configuraran con mensajes para poder eh, ir comenzando gradualmente a, a manejar las ventas por Facebook y a ir comenzando a, a comunicarse con su audiencia de una manera más fácil sin tener que entrar en otro tipo de desarrollos la otra opción eh, es pagar en otro sitio web. ¿Qué es lo que pasa? En el, para esta opción ya nosotros eh, tendríamos que tener gestionados eh, portales de ventas donde nosotros podamos dirigir a nuestros clientes y donde se pueda finalizar eh, pues la compra. Muy seguramente si nosotros tenemos eh, una página que tenga ya configurado WooCommerce, PayPal o Shopify y nosotros eh, lo que hacemos es simplemente en vez de tener la opción de enviar el mensaje, lo que va a hacer es tener un link que nos va a llevar directamente a la plataforma de, de, de, de, de compras, que ya, de ventas que ya tengamos configurada. Y allí nosotros podremos, eh, podremos finalizar la compra. En, en, en el caso de, de, de pagar en otro sitio web, va a salir aquí donde dice enviar mensaje va a salir el link que los va a dirigir a, a la otra página. Existen otros métodos de, de configurar los pagos en las tiendas de Facebook, que aún no están eh, configurados en Colombia, pero que gradualmente Facebook los, los, va, los va a ir como incluyendo. Y es que nosotros en un futuro vamos a poder, vamos a poder realizar los pagos directamente dentro de Facebook, eh, sincronizando los productos que tengamos en otro sitio web pero ya Facebook nos va a dar la opción eh, completa de, de hacer el pago. Aún eso no está configurado, entonces vamos a tener únicamente estas dos opciones. Eh, en el caso de, del ejemplo que estamos haciendo, vamos a configurarlo con el mensaje, porque pues aún no tenemos un sitio web para, para este proyecto. Una vez, una vez configuramos el método de pago, eh, Facebook nos va, nos va a dar la opción de definir cuál va a ser la divisa que vamos a trabajar en este caso y, y por contexto eh, Facebook ya nos está diciendo que lo que deberíamos eh, seleccionar es el peso colombiano pero nosotros podemos tener pues, todas las opciones que nos da, que nos da Facebook. Nosotros obviamente pues, lo vamos a configurar con el peso y en este momento ya Facebook nos plantea la, la plantilla de la tienda. Como ustedes ven, pues aquí nos da como la bienvenida y nos da la opción de agregar productos. En la parte de arriba nos da la opción de, de agregar una descripción general de, de, de nuestra tienda. Entonces aquí nosotros vamos a poner, por ejemplo, eh, nuestro proyecto Granja Ecológica, eh, Granja Victoria, es, es una es una granja agroecológica donde vamos a ofrecer productos, de, productos eh, biodinámicos, eh, productos que sembramos nosotros en el campo, entonces podemos eh, tener una descripción de eh, venta de productos orgánicos. Y... Digamos que esto también depende de, de cómo ustedes lo quieran manejar. Podemos tener, nosotros tenemos ya una opción de información, pero si nosotros queremos ser redundantes en cuanto al contenido, podemos poner teléfonos de contacto, podemos poner correos. Eh, en realidad, como estamos manejando, eh, que, todo, que todo lo que pase, digamos, en nuestra tienda sea un, un, un medio para, para poder finalizar una venta. Entonces, en la medida que nosotros eh, tengamos como con mucha información que permita al cliente comunicarse con nosotros como marca, pues eh, mejor. Digamos, ponemos digamos, teléfonos acá, podemos poner correos. Voy a dejar, digamos, ese texto así de ejemplo. Voy a guardar los cambios. Y obviamente ya lo siguiente que vendríamos a hacer es cómo, cómo podríamos nosotros cargar un producto. Vamos a ver cómo, cómo cargar los productos eh, ingresando a la opción de Tiendas, en la pestaña que, está, que se encuentra a la izquierda de nuestro fanpage. En este caso vamos a agregar un producto aquí en la página nueva. Entonces, digamos que eh, le damos la opción de agregar productos y lo primero que nos va a preguntar Facebook es cuáles son las fotos o los videos que, eh, que vamos nosotros a utilizar para este producto. Entonces, eh, ¿Qué se recomienda obviamente siempre que vayamos a, a cargar un producto? Entonces es eh, haber pensado antes en una buena fotografía, en pensar en los formatos que se, que se requieren para, para contenido digital y las normas o las recomendaciones que da Facebook para poder publicar eh, es, es, estos productos. Recordemos que lo que yo les decía, Facebook siempre se toma el tiempo de revisar especialmente cuando son los primeros productos o cuando tú acabas de crear la tienda, se toma el tiempo de revisar los contenidos para que estos no infrinjan las normas que ellos ya han planteado. Entonces, eh, en, cuanto, en, cuanto a, en cuanto a esto, pues ya les, había, ya les había dicho, es mejor que nos tomemos el tiempo de revisar eh, como todas estas normas para no tener problemas más adelante. Una, una cosa que yo sí les recomiendo es que, los, los contenidos, de, o sea, las imágenes que ustedes suban no tengan tanto texto porque más adelante en el momento de, de, de querer eh, promocionar o, o hacer anuncios con los contenidos que hemos subido, Facebook nos va a restringir una cantidad, un porcentaje de texto dentro de la imagen. Entonces, preferiblemente eh, nosotros como, como marca ya haber pensado en ese tipo de de, de normas antes para, para, para poder hacer los anuncios sin ningún problema, voy aquí a hacer un ejemplo. Esperen un momento, vamos a. Ay, como... Quiero hacer una cosa, pero no puedo. Aquí, un momento. Bueno, entonces, voy a, voy a hacer aquí el ejemplo de, de cómo cargar un producto desde cero. Eh, pues, en, en este caso, voy a subir un producto de, que, de una imagen que acabo de descargar. Facebook nos da la opción de, de cargar la imagen desde la computadora o utilizar las fotos de la página que ya hemos cargado anteriormente al fanpage. En este caso, como el proyecto no tiene, no tiene imágenes que nosotros ya hayamos cargado, voy a utilizar una que acabo de descargar del, del computador la selección nosotros podemos cargar varias imágenes si nosotros quisiéramos eh, o si tuviéramos un producto que, que requiere que nosotros utilicemos varias vistas podríamos cargar creo que nos permite cargar hasta 10 imágenes por producto en este caso pues solamente vamos a utilizar una la seleccionamos y ponemos eh, usar foto. Recuerden que también podemos nosotros cargar videos. Eh, lo recomendable es que, digamos, para los contenidos en redes sociales, especialmente, por ejemplo, las fotos, nosotros manejamos un formato cuadrado, eh, aproximadamente o se prefiere que sean por encima de 600, 600 por 600 píxeles, pero que sea cuadrado para que en dispositivos móviles este contenido se vaya, se vaya a visualizar bien. Una vez nosotros hayamos seleccionado el producto, podemos eh, poner el nombre, entonces este producto va a ser eh, cuello fucsia. Vamos a, a, a poder definir el precio que nosotros queramos para el producto. En este caso le vamos a poner que este producto tiene un costo de 26 mil pesos. Y debajo de esto, Facebook nos da la opción de definir si este producto tiene una oferta o no, en este caso vamos a hacer el ejemplo para que ustedes vean cómo pueden configurarlo, eh, damos clic en, el, en la opción y se nos abre la opción de precio en oferta donde podemos ponerle que el precio en, en oferta de este producto va a ser de 18.000 esto se va a reflejar más adelante cuando se haga la publicación. En, en, en la parte inferior de, de la información del producto va a salir precio normal y precio después de la oferta. Después podemos poner la descripción del producto. En algunos casos, y como les decía antes, el, las personas recomiendan que podamos utilizar esta descripción para poner de, de, información de contacto. Entonces, eh, lo que lo que permite esto es que además del mensaje, eh, nosotros estemos en, digamos, por ejemplo, si, si nos sale la opción de enviar un mensaje, pero también vemos la opción de contactar a través de, de WhatsApp o de otro medio, eh, podamos tener como clientes, digamos, la facilidad de de adquirir el producto. En este caso lo vamos a dejar con una descripción sencilla. Después de la descripción nos da como la opción de compartir este producto en la página. Esto es lo que yo les recomiendo cada vez que ustedes carguen el producto por lo que, porque lo que va a hacer es que directamente una vez yo subo, subo el, el, el, el, el producto se va a compartir esto en el muro del fanpage, como si fuera un post. Entonces, le damos la opción para que esté habilitada, y vamos a mirar eh, las opciones de inventario y disponibilidad o no, si, por ejemplo, en algún momento nosotros tenemos que modificar la, eh, la descripción del producto porque el producto se nos acabó, entonces va, podemos manejarlo aquí en la parte donde dice inventario, podemos activar y desactivar. Esto no va a borrar el producto de la página, pero sí le va a decir a la gente que el producto se encuentra eh, por el momento agotado. Vamos a dejarlo en disponible y vamos a mirar una opción muy importante al momento de cargar eh, nuestros productos, especialmente cuando tenemos, por ejemplo, eh, productos como las artesanías, donde en algún momento tenemos que llegar a ser muy específicos con, con la descripción o con las características que tienen nuestros productos. Entonces, aquí en opciones, Facebook nos permite tener eh, elementos que definan nuestros productos eh, dependiendo, digamos, de ciertas características. Entonces, por ejemplo, si tenemos un, un, una camisa o una camiseta que es la misma referencia, pero que puede variar el color, nosotros podemos ponerle una opción de color rojo. Podemos poner, si sí, obviamente tenemos disponibilidad de esa camiseta en versión roja y podemos variar el precio. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, nosotros podremos tener productos de una referencia que al hacer la variación el costo puede cambiar. Entonces, por ejemplo, puede ser eh, una escultura en bronce, otra escultura en madera, otra escultura en otro material. Nosotros podemos ir definiendo si es la misma forma. Podemos meterle materiales, podemos meterle otras características del producto que muy seguramente y dependiendo del producto que sea, puede modificar el precio. Nosotros también podemos generar eh, elementos, opciones, eh, digamos, adicionales a las que nos ofrece Facebook. Pues, por ejemplo, vemos que Facebook nos ofrece eh, opciones como sabor, formato, duración, eh, materiales, modelos, plataformas, aromas, tamaños pero aquí debajo de color dice Custom. Custom es, es una opción de, en la que nosotros podemos, podemos eh, como definir definir una característica propia de un producto que no, que, no, que no esté dentro de las opciones que nos da Facebook y, y así poder pues, describir mejor el producto que nosotros queramos. Aquí, pues en este caso, no, no, le a poner, no le voy a poner nada adicional, pero para las personas que vean que sus productos necesitan esto, eh, deberían tenerlo en cuenta. En la última opción, sale visibilidad. Esto sí define si el artículo se está viendo o no en la tienda. Eh, nos da la opción de publicados y sin publicar, pues, vamos a dejarlo en publicados para que se nos visualice. Vamos a darle guardar. Y Facebook nos saca nos, nos un mensaje donde dice que acaba de, acabamos de subir nuestro primer producto. Como yo les comentaba antes, eh, ese producto no va a aparecer inmediatamente eh, por el hecho de ser el primer producto porque Facebook se va a tomar el tiempo de revisar si estamos cumpliendo las políticas de los términos y condiciones entonces le damos a aceptar eh, aquí nos dice que esto va a tomar un transcurso de unos minutos entonces eh, bueno en este caso lo publico automáticamente eh, y ya, y podemos ver, por ejemplo, en este caso que ya tenemos nuestro primer producto en nuestra tienda. Si nosotros quisiéramos agregar más productos, simplemente aquí en, en esta pestaña le damos la opción y se nos vuelve a abrir la ventana. ¿Cómo nosotros podemos, a medida que vamos cargando nuestros productos, eh, ir configurando las categorías de los productos? Entonces, Facebook nos da, nos da una opción que se llama Agregar colecciones. En este caso, Agregar colecciones está en la parte inferior de, de los productos que nosotros vamos agregando. Y lo que nos permite esto es hacer categorías de productos. Les voy a mostrar acá en Montes. ¿Cómo, cómo, cómo se ve esto? Eh, a mi al costado hay una X. Ah, ¿Qué estoy haciendo? Una pregunta Aquí dice acá Bueno, antes de que continúe con quieres? las colecciones María Trinidad nos hace una pregunta y es que cuando ponemos un producto, o si sea, hace ¿este producto se puede poner específico la cantidad disponible Sí, si sí nosotros eh, tenemos, creo que aquí una opción ya les voy a mostrar eh, cuando nosotros vamos a... Ah, no. No, no. Eh, perdón, me, me equivoqué. Facebook solamente nos da la opción de poner si el producto está disponible o no. Pero realmente no nos da la opción de poner eh, cantidades eh, específicas de, de unidades. En este caso, si, si no, no, no lo permite. ¿Listo? Eh, ¿Sigo con las colecciones ya? ¿Sí? Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de las colecciones, lo que hacemos es agrupar ciertos productos en, como en unas categorías específicas. Estas colecciones pueden ser, por ejemplo, si ustedes han sacado una oferta o productos que estén con algún descuento, podemos todos agruparlos en, en un mismo espacio. En, en el caso de Montes, yo tengo, por ejemplo, colecciones de diseños. Entonces, tengo los elementos de la colección 2, que son diseños que sacamos en una temporada en específico. Aquí en la parte de tienda vamos a ver que tenemos como agregados los productos de la colección 2, que incluyen 20 artículos. Tenemos otra colección en la parte de abajo, que son, por ejemplo, camisetas. Y así nosotros vamos, por ejemplo, organiza, organizando los, los productos para nuestros clientes. Bueno, mientras tanto, Luis Carlos, Marcela tiene como una pregunta. Ella nos cuenta. Dice, Según tu experiencia, la venta por Facebook funciona en países eh, como Colombia, donde la gente suele tener un poco de prevención al momento de comprar en línea. ¿Es favorable para marcas que quieren dar el primer paso en las ventas en línea? Yo, yo diría que sí, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? Ella tiene mucha razón en cuanto a que las personas en Colombia aún siguen desconfiando un poquito de, de estas plataformas y de estos sistemas, pero a través de Facebook nosotros lo que hacemos es generar una audiencia y esa audiencia se va fidelizando con la marca y va cogiendo precisamente como esa confianza, entonces, si nosotros, por ejemplo, en, podemos entrar en diálogo directo con nuestros clientes a través de mensajes es, es más probable que los clientes tengan la confianza de, de, de sentir que están hablando con una persona y no con una con una marca o con una empresa eh, muy distante entonces eh, estos espacios yo creo que permiten eh, generar ese tipo de confianza en las personas que aún no que aún no, que aún no lo tienen además piensa que si nosotros tenemos, por ejemplo, una, un sistema que nos permite enviar mensajes y poder hablar con la marca y, y poder definir entre los dos cuál va a ser el método de pago, cómo va a ser la logística, del envío, eh, tú vas a poder hacer todo ese tipo de preguntas directas a la marca. Entonces, la marca te va a estar respondiendo eh, todas las dudas que tengas en tiempo real. Esto va a ser algo que vamos a ver más adelante y es que como recomendación para las marcas eh, es preferible que tú estés en constante comunicación con los clientes, si tienen alguna pregunta, eh, que respondas en, en, digamos, en periodos cortos de tiempo y obviamente que piensen que, que estamos hablando con, con personas, entonces que se establezca un diálogo directo. Yo por eso te digo que sí, sí, sí es favorable utilizar este método, este tipo de plataformas para generar esa confianza en la gente. ¿Listo? Sí. una de las cosas que, que yo les quería mostrar y, y son cosas que, que nos permite Facebook específicamente al momento de tener la tienda es que nuestros productos van a tener eh, una interacción que se va a poder reflejar en estadísticas entonces, por ejemplo para cada producto que, que nosotros subamos, vemos que en la parte de arriba Facebook nos da como un una descripción de cuántas visualizaciones ha tenido el producto y cuántos mensajes ha generado. Si nosotros vemos esta, esta pestaña que estamos viendo acá, en la parte inferior de, de la publicación, nosotros tenemos como, como usuarios de la plataforma las opciones básicas de cualquier eh, contenido que se comparta en Facebook, que es darle like, darle me encanta, utilizar las reacciones, utilizar los comentarios si tenemos alguna pregunta y compartirlo. Este tipo de, de interacción eh, es una interacción que solamente se da en esta plataforma. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un, una tienda online donde podamos hacer comentarios. Pero esos comentarios van a, a, van a quedarse a veces en, en, en, por ejemplo, el tráfico que genere la página. Pero si nosotros llevamos estos productos a la dinámica que se da en Facebook, podemos hacer que si nosotros compartimos, por ejemplo, si un cliente de nosotros comparte un producto que compró y que le gustó, este producto va a comenzar a amplificarse eh, pues, eh, de manera exponencial a en la medida en que las personas vayan haciendo esto. ¿Por qué? Porque si yo comparto, digamos, un producto en mi página de Facebook, en mi página o en mi perfil personal, mis amigos o la gente que está relacionada conmigo va a poder ver los contenidos de nuestra marca. Entonces, este tipo de, de interacción va a funcionar mucho para poder eh, darle más alcance a los productos y servicios que estemos promocionando. Voy a mostrarles eh, un elemento acá que es eh, importante. Muy seguramente, si ustedes, como, como, como una empresa, ya, ya tienen su fanpage, ya, habrán, ya se habrán dado cuenta de esto, pero es, es importante que ustedes también comiencen a pensar que eh, el fanpage es una, es una herramienta de comunicación que genera ciertas estadísticas que hay que tener en cuenta. Entonces, en la medida que nosotros vayamos eh, eh, subiendo productos, subiendo contenidos y haciendo crecer nuestra audiencia, vamos a, a darnos cuenta de cómo esta plataforma nos va ayudando, digamos, a, a, a llegar a más personas y cómo, cómo se va dando este proceso. Entonces, en la parte superior, eh, donde dice estadísticas, vamos a poder revisar eh, como, como los elementos de alcance y, los, y las interacciones que ha tenido la gente con nuestras publicaciones. Esto no solo se da para productos, sino se da también para los contenidos que ustedes como marca eh, generen para, para, para las personas que están siguiendo su marca. Ahora vamos a ver un elemento eh, pues que es importante. Eh, cuando nosotros hacemos una publicación de un producto, nosotros tenemos la opción de, de generar un anuncio con, con estos contenidos. No sé si ustedes alguna vez hayan trabajado eh, con, con, con los anuncios de Facebook. Nosotros sabemos que cualquier contenido que nosotros eh, subamos a nuestro fanpage, lo podemos promocionar. Facebook tiene como, como una plataforma compleja que le permite a la gente administrar de una manera muy, muy específica los, los anuncios que nosotros hagamos, pero también tiene unas herramientas que son muy sencillas que las puede utilizar cualquier persona y es, digamos, en el momento en que nosotros subamos un contenido, ya sea un producto o ya sea una oferta o ya sea un artículo, nosotros podemos, en la parte inferior derecha, promocionar la publicación. ¿Qué es lo que hace esto? Dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, Facebook nos, nos va a, a permitir llegar a, a tener un alcance mayor eh, dependiendo, digamos, de la audiencia que nosotros tengamos. Facebook maneja unos algoritmos que lo que hacen, esos algoritmos lo que hacen es, por ejemplo, restringir las comunicaciones que hagamos según la audiencia que tengamos. Entonces, si tenemos... Eh, una audiencia de, no sé, digamos, eh, mil personas que nos están siguiendo en la página, El, al 10% de, de las personas que nos siguen, les llegan los contenidos que nosotros publicamos orgánicamente. Si nosotros queremos aumentar este porcentaje, eh, tenemos que entrar a promocionar este, eh, los contenidos. Nosotros podemos definir si nosotros queremos eh, que nuestra publicación lo que, lo que genere son mensajes, lo que genere son interacciones, eh, alcance, dependiendo de cómo nosotros estemos eh, planteando la comunicación, podemos decirle a Facebook que, pues, que, nos, que, no, que nos distribuya esta, um, esta publicación pues, en, en la audiencia determinada. Entonces, aquí donde dice publicar eh, la publicación, vamos a ver un mensaje que dice lo siguiente el alcance de tu anuncio puede ser inferior. porque Como yo les decía, esta publicación que yo tengo acá de ejemplo, tiene un gran contenido de texto. En este caso, es una, es una oferta que nosotros estamos haciendo de un producto que tenemos publicado en nuestra página y que pues nosotros como marca creemos que eh, visualmente requiere, requiere, digamos, que lleve estas normativas gráficas, ese porcentaje de texto. Facebook nos dice, porque nosotros tenemos un, una restricción de un, de un elevado porcentaje de texto. Lo podemos promocionar, pero no va a llegar a, a tantas personas como, como, como usted quisiera. Entonces, uno le dice a Facebook como, bueno, eh, revisemos el contenido y hagamos una publicación eh, de, y miremos cómo, cómo nos va. ¿sí? Eso, es, eso es un poco también como, como nosotros queramos plantearlo. Entonces, eh, bueno, primero nos dice como que para la publicación definamos un objetivo, lo que yo les decía. Entonces, eh, el objetivo nosotros lo podemos definir. Eh, no sé si nosotros queremos generar interacciones o queremos generar visitas a un sitio web en específico o queremos que las personas tengan mensajes y directamente con nosotros. En este caso, por ejemplo, nosotros como marca eh, tenemos un portal de ventas aparte. Entonces, podemos decirle que, que nos genere visitas en el sitio web. Estos objetivos, eh, nosotros a través del sistema o el administrador de promociones, que es un poquito más complejo, podemos entrar a más detalle, pero digamos que en este caso eh, lo, lo vamos a trabajar aquí como un poquito más sencillo. Después, vamos a ver la, la opción de definir un botón. Este botón también depende, digamos, del objetivo que nosotros queramos y este, este es como el call to action que yo les decía o como la llamada a la acción que generalmente uno maneja. Y es, por ejemplo, nosotros aquí podemos eh, variar entre comprar, reservar, si es un producto que aún no tenemos disponible a la venta, pero queremos que la gente lo conozca, podemos decirle que, que, que le podemos dar más información de este producto. Si lo que tenemos es, por ejemplo, un evento estamos publicando un evento y queremos que la gente se registre, podemos darles la opción también de que lo haga. Y, pues, en, en, en este caso, para, para cómo estamos configurando las cosas, podemos decirles que envíen un mensaje. Entonces, digamos, por ejemplo, yo, en este caso, quiero que la gente eh, tenga la opción de comprar y que este botón me lleve directamente al, a la página web que yo ya tengo configurada para, para las ventas de mis productos. Como yo les decía, eh, yo ya tengo configurada, eh, yo en, en este caso, en, la, en el ejemplo que les estoy mostrando, yo tengo configurado para que los clientes hablen directamente conmigo como empresa a través de la bandeja de entrada del fanpage, pero yo manejo un, un, una plataforma de ventas online, un e-commerce, que es la página de Montes Colombia. Lo, lo lógico sería que yo tuviera configurado ya la venta directa a la página, pero ¿por qué lo hice de esta manera? Porque yo al comienzo, cuando creé la tienda y mi fanpage, eh, lo que yo más quería por encima de las ventas era comenzar a generar una audiencia eh, y, y unos clientes que estuvieran en contacto directo conmigo. Entonces, por eso, en el caso, como yo les decía, si somos una empresa que está creciendo, una empresa nueva, que no ha desarrollado como otros elementos de, de, de venta online, eh, pues lo ideal sería trabajar a través de los mensajes para tener más cercanía con las personas. En este caso, por el ejemplo, voy a poner la opción de comprar y, y que me dirijan al link de la, del e-commerce que yo manejo. Y más adelante, y esto es una de las, de las opciones más, más chéveres que tiene Facebook, es poder definir el público que, que va a ver mi publicación. Entonces, como yo les decía, hay un montón de herramientas que, que permiten hacer como una como una selección, una segmentación de estos públicos. Eh, esto depende mucho de, de cómo la audiencia que uno tenga y los contenidos que uno maneje en, en su marca. Pues, por ejemplo, aquí nos da la primera opción que nos da Facebook, es eh, personas que yo elija por medio de segmentación. Entonces, si yo quiero editar esto, yo puedo decirle a Facebook que me seleccione personas entre hombres y mujeres eh, o puede ser ambos géneros. Puedo definir una edad, un rango de edades. Si mis productos eh, son para todo público. Miren que, por ejemplo, el año, el, el año mínimo que yo puedo seleccionar es 13 años hasta 65. O sea, digamos como que el rango de edad yo lo puedo manejar dependiendo del servicio o producto. Puedo definir en qué lugares quiero que, que la gente vea mi publicación. Entonces, por ejemplo, si yo soy una empresa que tengo un alcance pequeño en cuanto a la logística de distribución de los productos, pues yo digo, bueno, si yo soy de Bogotá y en este momento no me interesa o no tengo la capacidad de llegar, por ejemplo, a otras ciudades importantes, yo selecciono simplemente que solamente la publicación la vea la gente de Bogotá. ¿sí? O, o, o por el contrario, si yo quiero eh, eh, hacer una campaña específica para... Eh, llegar a una ciudad en la que estoy incursionando con un, con un nuevo mercado yo puedo definir que, que... que también me muestre, por ejemplo, si yo quiero que, salga, que la publicación llegue a la gente de Medellín o a la gente de Cali y así yo voy definiendo el, el público al que, al que quiero llegar. Si nosotros vemos en la parte inferior de esta ventana Facebook tiene como un, como un umbral en cuanto a lo específico o lo amplio que podemos llegar a hacer con nuestra segmentación. Como ya les decía, eh, uno, uno conociendo, digamos, el administrador de las promociones de Facebook, puede entrar en mucho más detalles con estas segmentaciones, pero en este caso, si yo, por ejemplo, si yo voy definiendo como las características de mi público y llego a ser demasiado específico con... Con, con los temas o con los elementos Facebook va a ir modificando este, este umbral y me va a ir diciendo como oiga, ya usted está siendo muy específico y no es lo recomendable, entonces si, si vemos que eh, nos está seleccionando como el umbral en la parte roja, es porque nuestra publicación ya se está reduciendo a un alcance muy muy bajito que no es recomendable y por el contrario, si nosotros no ponemos ningún detalle, ninguna característica, si lo hacemos muy general, Facebook también nos va a decir como, oiga, esto es demasiado amplio. No lo haga tan amplio porque no va a ser tan efectivo como usted espera. En este caso, vemos que pues estamos como en un umbral verde, que es un público definido para lo que nosotros queremos y nos dice que el alcance potencial de personas a las que le podemos llegar dependiendo del presupuesto que tengamos es de 14 millones de personas o sea, es lo que abarca la segmentación que yo acabo de hacer obviamente esto depende mucho de la plata que yo le invierta al, al anuncio después de nosotros elegir la región o el lugar al que queremos que la gente, eh, que queremos, digamos, que la gente vea nuestros productos podemos definir como algunas condiciones específicas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos aprovechar las herramientas que tiene Facebook para... Um, para definir, por, eh, para incluir personas que estén interesadas o que, o que hayan demostrado que han estado interesadas en ciertos temas. Entonces, mi producto es un producto que se utiliza mucho para la gente que, que monta en cicla. Entonces, yo puedo comenzar a... Um, a definir ciertos temas, ciertos intereses, que me van segmentando más eh, como la audiencia que yo quiero. Entonces, yo digo, bueno, mis, mis clientes también pueden ser personas que les interesa el motociclismo. Y yo voy así, haciendo una segmentación un poco más específica. Si ustedes ven en la parte de abajo donde dice Alcance Potencial, pasamos de 14 millones de personas a 2.600.000 que igual sigue siendo un, un umbral muy alto pero es un, un umbral que, que, que es muy bueno digamos en este caso para, para nuestra marca cuando hemos definido ya el, el, el público, la audiencia, entramos a un tema que es también muy importante que esto obviamente es lo que refleja... Eh, el alcance, el alcance pues, de nuestras publicaciones y es el presupuesto que nosotros tengamos para, para promocionar. Entonces, generalmente cuando una empresa es muy pequeña o es una empresa que está, cre que está creciendo, no es recomendable que nosotros entremos, entremos directamente a promocionar nuestros productos con un presupuesto muy alto porque no hemos generado precisamente esa audiencia o esa confianza en las personas, entonces... Eh, nosotros como Montes también es una empresa que, está, que ha estado creciendo nosotros manejamos presupuestos moderados que nos van definiendo pues alcances de esos 2 millones que decía la segmentación los va reduciendo digamos por ejemplo a 2 mil o 11 mil personas al día entonces nosotros establecemos digamos que esta publicación tenga eh, un presupuesto de 29 mil pesos diarios y que queremos que esta publicación dure 14 días ¿Sí? Ah, bueno, aquí este es el presupuesto total. Yo lo puedo poner, ta, ta, ta, ta. Yo, yo, yo puedo aquí definir, digamos, el presupuesto general de la campaña y le puedo decir que me duré cuántos días y, y aquí me va cambiando las estadísticas de, de, de alcance. Al final, eh, Facebook me dice, bueno, se gastará un promedio de dos mil pesos por día, eh, el, el, el anuncio va a durar hasta tal fecha. Y va a tener un alcance de, de 480 a 2,700 personas por día. Después, eh, yo tengo algunos elementos que ya había configurado antes, que son como, como ciertos públicos en específico o ciertos objetivos, pues en este caso no los vamos a utilizar. Y lo último que nosotros seleccionamos es el método de pago. Ya en, en el caso de ustedes, pues ustedes eh, tendrán que configurar alguna tarjeta, tendrán que configurar, digamos, como toda esta información eh, para, que, para que ustedes puedan poder anunciar y hacer los pagos directamente con Facebook. Bueno, ahora, una vez nosotros ya tengamos, digamos, nuestros productos cargados y tengamos, por ejemplo, ya hayamos realizado como nuestros primeros anuncios y estemos como como trabajando para hacer crecer nuestra tienda eh, en Facebook. Es importante saber que aún estamos, aún estamos trabajando desde una plataforma que, que está enfocada en, en la gente que nos, que nos sigue. Entonces voy a darles algunos consejos eh, que, que les van a servir a ustedes como, como para mantener, mantener esa audiencia, para hacerla crecer, para conseguir nuevos clientes. Y es básicamente que no dejemos de pensar que porque estamos publicando productos, eh, no estamos eh, comunicándonos con personas y nosotros como marca también estamos actuando como si fuéramos un elemento o, o un, un elemento que se está comunicando. ¿no? Entonces, por ejemplo, no solamente trabajemos publicaciones que estén enfocadas a, a nuestros productos debemos nosotros tener, por ejemplo, contenidos que refuercen eh, cosas como, no sé, el pensamiento de la marca. Por ejemplo, nosotros como, como, como empresa, en Montes tenemos el, el ideal de que nuestros productos eh, se enfocan en las actividades al aire libre. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros generamos contenidos que invitan a la gente a salir a, a, a recorrer Colombia. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo aquí de la última publicación que hicimos, eh, hicimos un artículo sobre el parque Chingaza, compartimos la imagen, generamos links para nuestras páginas web y no estamos hablando en este, en este caso de ningún producto, sino estamos generando contenidos que a la gente les, les puede interesar y que van a reaccionar ¿sí? de, de alguna manera y, y, y van, a, van, a, van a generar interés por la marca. Estos, este tipo de contenidos los combinamos también con contenidos de oferta. Entonces, en este caso estamos hablando de que nosotros tenemos un, un, unas ofertas que se dan semana a semana, en las que cogemos un diseño específico de la marca y hacemos una promoción y generamos, generamos el, el, la publicación ahí. Adicional tenemos, por ejemplo, adicional al a los contenidos de los artículos que realizamos y a las ofertas y a la publicación de productos. Tenemos como un espacio donde compartimos, eh, por ejemplo, fotografías o contenidos que nos mandan nuestros clientes. Y, entonces, eh, eso también genera que, que hay, haya personas que les interese, por ejemplo, salir en la página, que estén muy pendientes si, si, si salió el amigo, si salió la tía, el primo. Esos contenidos eh, lo que hacen es, es como, como que, que la gente esté pendiente, no, no de una marca, sino como, como, como de un interés que pueden compartir con nosotros. Hacemos como actividades que pueden ser concursos. En este caso, por ejemplo, aprovechamos el partido de Colombia contra Inglaterra para hacer una, una especie de, de concurso en el que uno definía... Um, Definía, por ejemplo, el marcador y las personas que tuvieran más likes iban a recibir un premio por parte de la marca. Y si ustedes pueden ver, digamos, a diferencia de otras publicaciones que nosotros hagamos de marca, les voy a mostrar en este caso, en el, en el ejemplo que yo les mostraba de, de la oferta, el alcance que tuvimos fueron de mil, 1,058 personas. Los contenidos que no son de oferta y no son de producto, por lo general tienen más alcance. Y los que son, digamos, contenidos que promueven la interacción de las personas, tienen mucho más alcance. Entonces, miren que el alcance que tuvo esta publicación fue 4.300 personas, que es casi el, el 80% de, de la audiencia que nosotros tenemos. Y no solo eso, sino además del alcance, nos generó pues, una cantidad de, de interacciones y comentarios que, que a la final se van a ver reflejados en en cómo la gente responde ante nuestra, ante nuestra marca. Entonces, como recomendación, eh, no nos enfoquemos solamente en, en publicar los productos, sino, sino tengamos una comunicación un poco más abierta con nuestros clientes. Otra recomendación es eh, que muy seguramente siempre, siempre van a haber preguntas por parte de los clientes con respecto a, lo que, a los servicios que nosotros que nosotros ofrecemos. Entonces, es eh, importante que nosotros tengamos periodos de respuestas muy, muy, muy rápidos con respecto, con respecto a las preguntas del cliente. Entonces, por ejemplo, si una persona nos escribe por, por la bandeja de entradas, nosotros tenemos como Facebook califica como los tiempos de cada, de cada marca para responder con respecto a, a las preguntas o a los comentarios. Siempre es bueno que nosotros tengamos un buen índice de respuesta y que estemos muy pendientes ante cualquier inquietud. Si nosotros nos demoramos mucho, Facebook nos va a comenzar a calificar eh, mal. Entonces, siempre estar pendientes, como, como, como, como estar muy atentos a, esa, a ese tema. Y lo otro es como... Como, por ejemplo, si ustedes, si ustedes tienen una, una tienda física, por ejemplo, eh, también es bueno que ustedes eh, compartan eso. Por ejemplo, si ustedes tienen en Bogotá eh, un lugar donde los clientes puedan acercarse y conocer los productos que ya vieron en, en Facebook, eh, es algo que, que va a generar un poco más de, de, de confianza y muy seguramente una persona que vea los productos y se acerque a la tienda es una persona que, que va, va a generar una venta. Entonces es, eh, ¿es eso, eh, no sé si, si ustedes tengan preguntas en específico de lo que hemos hablado. Eh, sí, muchísimas gracias Luis Carlos por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar ya con la sesión de preguntas, sí, ya tenemos varias, pero pues si alguien tiene más preguntas los invitamos a que no las den en el chat de preguntas. Bueno, entonces, Darío Girón hace la siguiente pregunta. ¿Se pueden crear más de una tienda con diferentes plantillas en el mismo fanpage? Eh, no. No, el, el fanpage tiene una única opción de tienda, eh, lo, que, lo que nos permite, digamos, Facebook, y les voy a mostrar, ellos todavía están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿sí? Sí. ¿sí? Lo que les voy a mostrar es que nosotros podemos organizar y la forma como se ve la plantilla entrando en configuración en editar página entonces recuerden que aquí fue donde nosotros agregamos la, la plantilla de las tiendas en la parte de abajo vemos las pestañas nosotros no podemos tener varias eh, presentaciones visuales de la página pero si sí podemos hacer una que, que cambie con el tiempo entonces si nosotros tenemos aquí las pestañas entonces, vemos que está eh, nuestra pestaña de tienda, nuestra pestaña de publicaciones, opiniones, fotos. Si nosotros en algún momento específico queremos sacar una oferta especial porque es, digamos, el día del padre y tenemos una campaña con una gráfica en específico y vamos a subir una foto, podemos darle prioridad por ese momento a la pestaña de fotos y subirla. Seleccionamos la pestaña acá y vamos organizando los contenidos como nosotros queramos, por ejemplo, tenemos un evento, entonces podemos darle más relevancia al evento y jerarquizar la información que vean nuestras personas, esa es como la opción que tenemos nosotros para poder hacer la plantilla un poquito más dinámica. Bueno, eh, esa pregunta, son dos preguntas, entonces una la hace Marta Diana Rodríguez y la otra María Fernando Gómez y es referente a, a los métodos de pago o también a las otras aplicaciones que se utilizan para que ellos vendan. Entonces, Marta nos dice, ¿se puede usar como método de pago Paypal? Y Mario nos dice, eh, en ese botón, o sea, en el botón de, de compra, ¿se puede colocar el enlace para los que tenemos ventas por línea o mercadillo vamos, vamos a ver, digamos, como, como yo les decía, hay unas opciones que tiene Facebook, que, que aún no están, digamos, configuradas en, en Colombia y es generar pagos directos a través de la plataforma con, con herramientas como lo son Paypal, Shopify y, bueno, hay otra que no me acuerdo. Eh, pero nosotros sí podemos vincular, por ejemplo, una página que tenga una pasarela de pagos con Paypal, con Payulata, vincularla directamente al... Digamos, como, al, como el flujo de compra que, genere, que se genere desde Facebook. Les voy a mostrar, por ejemplo, si nosotros hubiéramos configurado esta página para, para que cuando la gente pregunte por un producto, nos lleve directamente a un link. Entonces, eh, aquí donde dice enviar mensaje, pues diría como, como comprar, por ejemplo. Y esto nos llevaría, si, lo, si tuviéramos la URL aquí configurada, nos llevaría directamente a la, a la página que nosotros tenemos como configurada para las ventas. En este caso, nosotros tenemos una, un e-commerce. Les voy a mostrar un momento el e-commerce el e de, no, de, nuestra, de nuestra marca. Esta, este e-commerce funciona con, con Payulatán, que es una pasarela de pagos que, que lo que hace es la gestión de de los métodos y la logística de los datos de, de las tarjetas de crédito y todo. Entonces, el flujo, el flujo vendría, a ser, vendría a ser ese. Como no como está la opción directa de, de pagar en Facebook, lo que podemos es configurar el link acá para enviarlos a, directamente ya al, al e-commerce. El botón grande que nosotros tenemos aquí en la parte, en la parte de arriba, nosotros lo podemos eh, editar. Entonces este botón nos permite, digamos, por ejemplo, hacer como. Creo que nosotros podemos configurar una URL, ponerse en contacto, obtener información, cambiar de artículos, nación. Espera un momento. Bueno, las opciones que nos da que nos da en este caso. El botón principal cuando vemos configurar la tienda es, por ejemplo, hacer una reserva. Lo que yo les decía, digamos, hay, hay empresas o marcas que, que tienen procesos diferentes de producción de sus productos. Entonces, tienen productos publicados que requieren más tiempos o unos, unos diferentes como desarrollos de logística para poder entregar el producto. Entonces, podemos manejarlo a través de reservas. Podemos tener la opción de, de ponernos en contacto directo, enviar mensajes, generar una llamada, hacer registros o enviar correos electrónicos. ¿Sí? Tenemos la opción de, de que este botón se vuelva más que todo como, como un elemento de información en el cual podemos configurar eh, que nos lleve a la opción de, de información directa de nuestra, de nuestra página donde vamos a ver eh, teléfonos, correos, correos, nombres de las personas encargadas o podemos poner un video, puede ser un comercial o puede ser algo que nosotros tengamos ya, ya definido hay una opción que es comprar artículos o hacer donaciones entonces la de comprar que ya está y, y la de, otra, de ver ofertas me imagino que esta nos vinculará con, con los productos que nosotros tengamos ya desde la descripción programados para ofertas y descargar una aplicación juego esas son las opciones que nos da de edición en este momento el, el botón principal del, del fanpage. Acá, eh, digamos, nos, puede, nos da como, nosotros antes configuramos como, como, como lo que va a salir, digamos, en el botón principal, que eran todas esas opciones. Y en el siguiente paso le podemos decir a la gente al botón donde nos va a ir la página. Entonces... Por ejemplo, aquí yo le puedo configurar y me imagino que es la pregunta que, que tenía eh, la persona y es como, ¿a, qué, ¿a dónde nos va a dirigir? Yo aquí le puedo decir que este botón me dirija directamente a un, a un link. En este caso voy a poner el, el link del e-commerce que yo ya tengo montado. Le digo que guarde y le digo que me finalice. Entonces ya, pues en, en este caso <ríe> me, sale, me sale así porque yo estoy registrado como... Como el administrador de la página, pero para las personas que ingresen eh, al fanpage de Montes Colombia van a poder ver que ya al momento de darle clic en comprar, lo que va a hacer es llevarme directamente al, al e-commerce de la, de la página. Bueno, Paola Forero y Marcela Franco tienen una pregunta en común y es: si Facebook cobra por la, por la página, por la tienda, por la opción de tienda y por los productos que se agregan a la tienda. No. Eh, el fanpage es, es gratuito. Lo mismo es agregar eh, la tienda. Tengamos en cuenta que cualquier persona que tenga un perfil personal en Facebook puede crear un fanpage. Eh, estos fanpages pueden tener contenidos completamente variados. Puede que sea eh, el perfil de un político, puede que sea cualquier cosa menos vender un producto. Entonces, Facebook no te cobra por esto. Facebook te cobra es por que los productos que tú cargues en tu tienda tengan más alcance del que, del que tú tienes en, en el momento. Entonces, como yo les decía, nosotros vamos generando una audiencia. Eh, por ejemplo, aquí en la, en la, en la parte derecha eh, de nuestro fanpage, Facebook nos dice que tenemos tantos me gusta. Esos son los que definen nuestra audiencia. Si nosotros publicamos un producto, Facebook o el algoritmo de Facebook reduce el alcance de, de las publicaciones a un porcentaje de esta audiencia, pero si queremos que sea más grande o queremos que llegue a otras personas que no están dentro de estos me gusta, ahí sí tenemos que pagar. Es lo único. De resto, es completamente gratuito. Bueno, en cuanto a los pagos y a, las, a la publicidad, nos pregunta Ana García que si... Sí. ¿Este tipo de transacciones se deben hacer con tarjeta de crédito? Sí. Únicamente tarjeta de crédito. Únicamente tarjeta de crédito. Bueno, tenemos otra pregunta. Está la revisa... Ah, bueno. No, sí, la dice allá. Que si siempre se debe poner el precio en los productos que publicamos en nuestra tienda. Sí, creo que es un, o sea, es un elemento importante. Y, um, ya que, pues precisamente, precisamente, si nosotros no ponemos, creo que ningún, ningún precio va a salir como costo cero. Igual para nuestros clientes es, es eh, un factor decisivo poder ver este tipo de, de, de información antes de, de comunicarse con las personas. Pienso, por ejemplo, que si tú no pones un precio, lo primero que te va a preguntar cuando te escriban el mensaje es cuánto cuesta. Entonces, lo que hacemos es, al poner esa información, quitar un paso de comunicación y hacer la venta más efectiva. Perfecto. Bueno, Javier Herrera tiene una duda y nos dice yo tengo problemas con el precio. El símbolo pesos me sale a la derecha. ¿Tú sabes a qué se puede de ver eso? ¿A la derecha? Sí. No, no, pero es posible que haya sido algún, algo que haya pasado al momento de configurar la divisa, porque, digamos, si tú escoges la opción de divisa a pesos colombianos, eso ya es algo predeterminado y te va a salir ahí. Realmente no, no sé por qué está pasando, pero puede ser un problema de eso. Entonces le recomendamos a Javier que revise la opción de divisas en la configuración que sí. cliente. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos con otra pregunta. Ya, ya, ya, ya. ya te sí. digo. ¿vale? Bueno, Derrick Castillo nos dice si tenemos nuestra tienda virtual y no hacemos promoción, ¿puede tener el mismo alcance al público? Eh, promoción en cuanto a publicidad creo que se está refiriendo a eso. sí, sí eh, lo que te decía hay un alcance ya definido como por los algoritmos de Facebook que es el 10% inclusive menos de, de la gente que te sigue yo, yo cuando comencé con, con la empresa yo no hacía al comienzo publicación yo no anunciaba la, las publicaciones que yo subía y el alcance que tenía era realmente muy bajito. Cuando yo comencé digamos a, a estudiar sobre cómo, cómo hacer más efectivas las publicaciones y cómo, cómo hacer más efectivos los anuncios, eh, el cambio se vio reflejado inmediatamente. O sea, porque no solamente comencé a tener más ventas, sino que la audiencia comenzó a crecer de una manera exponencial. Realmente en Facebook, para tener, por ejemplo, una audiencia muy alta, eh, Digamos, como que, como que es algo que tú puedes lograr fácilmente si tienes el presupuesto. ¿Cuál es, cuál es el problema? Tú puedes eh, generar tu audiencia orgánicamente a través de los contenidos que tú, que tú subes y esto va a hacer que la gente que realmente te está siguiendo, o sea, gente, es gente que está interesada en tus productos. Si tú lo que haces es eh, pautar para llegar a una cantidad muy grande de personas y generar mucho, mucha audiencia, Muchas de las personas que te van a seguir, te van a seguir, pero no van a estar interesadas en tus productos. Entonces, sí si es bueno, eh, es recomendable, yo creo que es es necesario hacer la, la, la pauta, pero hay que hacerla como medida, como gradualmente, y, y pues como siendo muy conscientes de qué es lo que queremos. Bueno, tenemos otras, vamos a hacer las últimas dos preguntas porque vamos a seguir ya con la explicación de la actividad para nuestros perros a y digital entonces Ingrid Wagner nos dice qué duración al aire es aconsejable para las publicaciones pagas. Bueno, digamos aquí aquí depende mucho del objetivo que tú quieras. Por ejemplo, yo tengo para ciertas temporadas del año publicaciones que duran meses enteros. Entonces, si sí, por ejemplo viene el mes, el mes del padre, o sea, el día del padre, yo puedo sacar campañas que abarquen todo el mes y generar una publicación o un anuncio que esté constantemente en, eh, en rotación por la plataforma un mes. O yo puedo hacer, por ejemplo, publicaciones que duren un día de un contenido muy, muy específico o de una oferta muy específica que sea, por ejemplo, el día de hoy, 50% de descuento en referencias de, de tal producto. Entonces, eso, eso puede variar. Yo te recomendaría máximo que tú, eh, Pautar es una misma imagen o un mismo anuncio durante un mes y, y, y después al otro mes cambiar para que esta imagen no se vuelva paisaje en la gente que, que, que está viendo la publicación. Bueno, la última pregunta ya para cerrar a modo de recomendación también, la hace Paola Jurel y ella nos dice, eh, ¿qué, es, ¿qué es más efectiva actualmente? Eh, ¿Tener una tienda virtual en Facebook o una página web. Bueno, Hola. aquí aquí es, es importante, eh, digamos que como parte, digamos, del proceso de una venta en Internet, Facebook es una herramienta que, que lo que hace es complementar. Por ejemplo, si nosotros queremos tener unas ventas masivas, lo mejor es tener, por ejemplo, una, un, un e-commerce porque el e-commerce ya tiene todo el sistema programado para que la venta se haga automáticamente. Entonces, la persona entra a nuestra página, escoge el producto, compra y en ningún momento hay comunicación con, con el cliente. Entonces, si estamos hablando de una escala de un público muy alto, es mejor tener un, un e-commerce ya definido. Si estamos hablando de, de una pequeña empresa, eh, es mejor tener... Un, un, un medio de comunicación en el cual la gente que aún no sabe cómo, cómo son los productos que aún no sabe muchos detalles de la marca tenga una comunicación directa con el cliente entonces si tu tú, si tú, si tú mercado es muy pequeño y muy específico, puedes iniciar teniendo una tienda en Facebook pero lo que yo te recomendaría es que más adelante migres a Unicommerce Bueno Luis pues, Carlos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Bueno, muchas gracias a ustedes, espero... Que esa charla haya ha sido de, de ayuda para todos ustedes y es pues, un placer estar acá con ustedes. Cualquier cosa que los asistentes de hoy quieran comunicarse contigo, Twitter, eh, pueden comunicarse conmigo, eh, digamos, a, a través de, de la página de Montes Colombia sí. o pueden escribirme, eh, les puedo dar como un dato. Claro, ¿no sí, tu correo. Y ya lo eh, y se los enviamos a ellos también. ¿no? Ahora pueden, pueden escribirme también directamente a, al correo Luis90 sí. gmail .com, o L Moreno montescolombia.com montescolombia montescolombia.com uh -huh. perfecto entonces les vamos a enviar por el chat los correos de Luis Carlos de nuevo muchísimas gracias